hola amigos bienvenidos a este vídeo si te sirve no olvides darme un me gusta y dejar un comentario para que al buscar cosas en la barra de búsqueda no recibas recomendaciones del navegador edge haz lo siguiente ve a los tres puntitos de arriba a la derecha clic en configuración clic en privacidad búsqueda y servicios Baja hasta donde dice barra de direcciones y búsqueda. Desactiva el interruptor de la opción, mostrarme sugerencias del historial, los favoritos y otros datos de este dispositivo con mis caracteres escritos. Ya está, espero que te sirva y poder haberme ganado un like. Que tenga un buen día, chao.